Hola qué tal a todos chicos, bueno yo soy Dylan Vera eh, voy a hacer un video totalmente distinto a lo que hay en mi canal que por supuesto es de música, lo voy a hacer ahora de cómo dejé de fumar Bueno yo tengo 31 años y llevo un año, un mes y 17 días de dejar de fumar lo que les voy a hablar principalmente es acerca de eh, no tanto de... de cómo lo pasé los, los primeros días, sino realmente cómo fue el proceso que, que tuve que trabajar para dejar de fumar. Yo empecé a fumar a los 14 años, o sea que eh, duré fumando aproximadamente como unos 16 años y yo era un fumador demasiado ácido. Eh, desde antes de, de levantarme, de poner un pie en la cama, yo ya estaba fumando, ya prendía el cigarrillo y no paraba, no paraba. Eh, yo me fumaba una cajetilla diaria de, de, yo fumaba mal y bueno, de verdad que mmm, era un gasto increíble para la economía desde que yo inicié en el mundo de, de, del arte, de la música y la literatura y la pintura, por supuesto yo al principio no fumaba pero poco a poco la, la corriente me fue llevando a, a fumar hasta como todo ¿no? eh, desde fumarme solamente un un cigarrillo hasta terminar con la cajetilla. Nada, al principio, como todo, ¿no? Era por, por diversión y por intentar querer sorprender a alguna chica por ahí, ¿no? Y sin querer, pues bueno, se empezó a convertir en, eh, en un vicio y quedé, se empezó a ser muy arraigado. Eh, tenía ese, ese estilo muy pensado de que el, el, el artista o el músico siempre está con, con el cigarrillo. Así como yo tenía en mi mente mucho a Bob Dylan o Joaquín Sabina, ¿no? Y yo por supuesto, yo, yo quería seguir ese patrón y decir, yo me, yo me quiero parecer a ellos, ¿no? Eh, lo que empezó como un juego terminó siendo una adicción demasiado, demasiado fea para mí. No tener un pie debajo de la cama y estar con el cigarrillo, eh, estar en el baño y con el cigarrillo, tomarme un café y con el cigarrillo, eh, estar leyendo y con el cigarrillo. Eh, yo, no, yo no concebía... Eh, no sé, estar en un ensayo y, y no poder fumar, o leer y no poder fumar, o tomar un café y no poder fumar. O sea, para mí era, era ya tan habitual que yo prefería eh, fumar que, que comer a tiempo o algo y no sabía, por supuesto, el daño que le estaba haciendo a mi organismo. Eh, así, así fue durante seis años de mi vida. Por, por supuesto, fue, fue gradual ¿no? el, el aumento de, de, de, de, de la dosis de cigarrillo, de cómo realmente se... Eh, se puede uno dedicar a esto del arte y, y, y no fumar, ser un no fumador. Yo sí me considero que, que, que me hice un fumador demasiado, demasiado activo. Eh, yo, como les he yo prefería no comer y estar, estar fumando con un, con un café. Y, y pues nada, era, era terrible porque yo no sabía el daño que le estaba haciendo a mi cuerpo. Eh, Empecé a, a perder peso, enflacar muchísimo, o se me empezaron a, a manchar los dientes, de, de, a ponerse muy amarillos, la, las manos, ¿no? los dedos demasiado amarillos, el cabello, el olor, la ropa eh, y no obstante el olor que uno desprende y uno va por ahí ¿no? y uno no se da cuenta que, que realmente eh, no sé, uno va oliendo mal por ahí, ¿no? por la calle, eso, eso, es, eso es terrible. Por supuesto llegó el, el sedentarismo, ¿no? el, el no, no hacer nada y fumar, ¿no? porque yo era el clásico que pensaba que, que fumar me, me veía cool, que, que el cigarrillo era mi mejor amigo, ¿no? el estar con el café, con el cigarrillo, leyendo, tocando el, el, la guitarra o el bajo y, y para mí era como lo que más, ¿no? según yo creía que me, me estaba dando estilo y la verdad es que no, estaba atrofiando mis cuerdas vocales eh, no podía cantar bien, eh, estaba afectando demasiado mi profesión y, y bueno, o sea, yo no me he dado cuenta porque yo estaba inmerso en eso eh, por supuesto que había intentado dejar de fumar cuando tenía 17 años, por ahí lo intenté y duré como 15, 15 días y no resultó luego eh, a través del tiempo eh, intent intentaba dejar, algunas veces solamente podía dejarlo 3 días eh, en otras ocasiones un par de semanas un día, una tarde ¿no? y yo ya estaba con, con la ansiedad terrible. Me enojaba si tenía que ir a un sitio y no, no podía fumar, si tenía que estar en un, en un viaje largo y no podía fumar o viajar en, en avión, o sea, me, me ponía de malas porque no podía fumar. Tener esa sensación de cuando la cajetilla se va a acabar, yo llevaba, eh, no sé, eran las 9 de la noche acá en México y, y sabía que la tienda o el Oxxo lo, lo iban a cerrar, yo tenía, no sé, cinco cigarrillos y me eh, entraban en pánico, me en terror, entonces yo iba a, a, a, en la noche o sin importarme la hora que fuese, si yo, si yo quería fumar y ya no tenía cigarrillos, yo iba. No me importaba eh, ni arriesgarme ni, ni nada, o sea, porque obviamente cuando uno está en eso no se da cuenta que uno es, es, un, es, un, es una adicción, ¿no? Y pues bueno, así, así fue, no yo utilizaba toda mi configuración para, para fumar. Eh, cuando estaba con los amigos, estábamos en, aquí en el cuarto de estudio o estábamos en mi en cuarto personal, no en mi alcoba, y, y yo dormía ahí con, con, con ceniceros al lado y estábamos tomando y fumando. Y al otro día era el olor terrible de cigarro. Y no obstante, yo me paraba y seguía fumando. Así era mi, mi adicción. Y obviamente, las veces que yo intentaba dejar de fumar, yo me comportaba como el, el, el ex fumador buena onda, ¿no? El que, ah, eh, oh, ya no fumo, pero sí, puedes venir a, aquí y fumar, o puedes venir, estar en mi cuarto y fumar, no pasa nada, no pasa nada, no es cierto. La verdad es que pasaba muchísimo porque, eh, según yo, dejaba de fumar y estaba con, en contacto con, con fumadores, estaba en contacto con el cigarrillo, con el humo, y, y entonces de repente yo recaía y no sabía por qué. Pero ahí estaba, ¿no? Porque realmente no dejaba de, de eh, no lo cortaba de tajo, vamos, ¿no? Y permitía que la gente a mi alrededor sí, eh, siguiese fumando. Y como yo le decía a mis amigos, eh, cuando les externaba que quería dejar de fumar, les decía, no importa que fracase, lo voy a volver a intentar, y lo voy a volver a intentar, y en una de esas voy, voy a lograrlo. Aquí viene el punto de cómo realmente ya dejé de fumar. Definitivamente, para dejar de fumar eh, se necesitan muchas cosas pero voy a mencionar a las que a mí me resultaron. Tal vez, eh, no sé, mi testimonio de, de, de cómo artista y cómo músico le pueda ayudar ahí a, a alguien. Eh, bueno, primera vez eh, realmente fijarse una fecha en dejar de fumar, realmente eh, tener la convicción propia. Cuando uno tiene esa convicción todo lo demás ya está de menos. Porque cuando uno quiere, de verdad que no hay nada que lo pare, ¿no? Y en, en cualquier cosa sucede en esto, en dejar de fumar, ¿no? Entonces con eso uno ya tiene todo el ganado del mundo. No, no voy a hablar de, de, de cómo, lo, cómo pasarlo, el, el síndrome de abstinencia, o como le llaman el mono, todo eso. Eso hay muchos videos que les comentan, ¿no? O a los chicos y chicas, eh, inclusive clínicas que hablan de, de, de, de los beneficios, de, de, de dejar de fumar, ¿no? Eh, lo segundo es empezar a cambiar los hábitos y empezar a cambiar en cuestión de pensamiento, todo lo psicológico, porque para mí yo siento que lo, lo más difícil es eh, no tanto el síndrome de abstinencia, sino eh, la abstinencia psicológica, uh, porque como les comentaba, yo había dejado de fumar, pero dejaba que mis amigos fumaran en el cuarto de estudio, en mi cuarto, en la casa, en el auto entonces yo volví a recaer, eso, eso es malo porque eh, seguimos permitiendo que pase el enemigo por así llamarlo realmente evitar estar con personas que, que fumen eh, evitar el del cigarrillo eh, evitar eh, no sé, el alcohol tal vez, de primera instancia porque eso nos, nos lleva a veces a, a querer fumar ¿no? eh, alejarse, alejarse del cigarrillo completamente. Por ejemplo, si tenemos ceniceros en, en, en nuestro cuarto, en nuestra habitación, en donde sea, hay que empezar a quitarlos, quitar cualquier cosa que nos lleve al, al, al, al hecho de fumar, eh, de de encendedores, de cerillos, de cipos, de verdad, suena exagerado, pero yo lo hice, eh, muy drásticamente, de verdad, que yo tiré todo. Eh, otras personas tal vez lo hubiesen vendido o lo hubiesen regalado, ¿no? Pero la verdad es que mi convicción fue así de no, o sea, no voy a regalar algo a alguien que sé que también lo voy a utilizar para fumar. Entonces yo lo tiré, tiré cipos, tiré, tiré, tiré encendedores y, y pues nada, ya no lo voy a necesitar, ya no lo quiero más en mi vida. Ser, eh, empecé a, a, a, a lavar toda mi ropa, a lavar todas mis, mis cobijas, mis sábanas, eh, limpiar, limpiar, hacer una... una una limpieza asidua, eh, eso me ayudó muchísimo porque de repente, el, el, aunque o sea, ya no tener el olor a, a, al, al, al cigarrillo, eh, y no obstante, seguía oliendo, porque pasaban los días y yo me estaba limpiando de, de mi nariz, eh, eh, de todo esto, y, y seguía percibiendo el aroma de mi ropa, de cómo olía a cigarro, ¿no? Ah, hay que lavar, hay que hacer una depuración de todo, de todo, eh, lavar muy bien todo, todo, todo y constantemente empezamos a cambiar las actitudes ahora vamos a cambiar el, el, el hecho del, del por qué realmente dejar de fumar lo más importante es esto, que no nacimos con el cigarrillo y que no lo necesitamos nadie nació siendo fumador ni mucho menos ¿no? eh, es una elección propia el, el querer fumar o, o hacerlo así y, si yo a la hora de, de pararme eh, Prendía un cigarrillo. Lo que hacía era tomarme una pequeña meditación de, no sé, cinco minutos. Y si no, y si, y si no iba directamente a, a, tomar, a, pre a prepararme un café. Eh, era tomarme café con, con, con una pieza de pan. Eh, o me preparaba algún pan tostado con, con dulce de, de leche o cajeta acá en México. Eh, y pues nada. Y de repente ya me sobraba tiempo. Y con ese tiempo, obviamente, arreglaba mi habitación, me metía a bañar. Esto me llevó también a un cambio de, de, de mis actividades, porque eh, realmente yo nunca, yo nunca fui muy apegado a, a la parte del, del gimnasio o algo así. Empezar a hacer deporte. Yo, desde pequeño, mi, mis hermanos y yo siempre estuvimos en, en defensa personal, en aquel tiempo en karate voy a volver a hacer defensa personal en este caso no elegí el karate, elegí el kung fu y me metí al templo Shaolin a entrenar kung fu, kung fu Shaolin yeah. súper genial porque eh, bueno, aparte de hacer ejercicio me, me lleva a una, a una parte de hacer meditación y también a la defensa personal ¿no? y luego de ahí pues me, me, me dediqué a, a empezar a correr me salgo a correr ya sea solo o con mi perro, luego me lo llevo y me acompaña y entonces el estar en actividad, eh, en ejercicio, en hacer meditación eh, eh, y, y bueno, todo esto lleva realmente a, a un cambio de hábitos y lo, lo que hago es a corto plazo, o sea por ejemplo pensar eh, solo por hoy no voy a fumar, ¿no? o en estos 10 minutos no voy a fumar voy a respetar mi cuerpo, voy a respetar mi, mis creencias por estos 10 minutos, por esta media hora, por esta hora, por este día y de repente pues ya, nada eh, todo se cambia, esos son los tips que realmente yo les puedo decir no eh, cómo hacerlo y de verdad es que, que funciona muy bien cuando, cuando uno está convencido, cuando uno, uno ya no permite que, que otras personas eh, decidan por uno, eh, por ser buena onda y por, por, por dejar a mis amigos fumar eh, yo volví a recaer, entonces cuando decidí y dije ya no, ya no más eh, muchos de ellos se enojaban conmigo, ¿no? Porque eh, en la parte de ya no tolerar el, el, el humo del cigarro Porque se, despejan las, la, la, se despeja la, la nariz y uno puede oler mejor Anda, si tú eras bien fumador, si tú esto, si tú aquello Y comprendí que, que, que aunque se enojaran No iba a cambiar Porque yo ya tenía una idea muy clavada en mi mente No obstante, cuando las veces que yo recaía Ellos me, me volvían a aceptar Pero cuando de, vieron que ya no no les queda otra más que respetarlo, a veces hay que alejarse de ciertas personas porque ya no vibran igual que uno, pero de eso se trata, hay que, hay que cambiar, hay que ir avanzando y nada, que realmente uno puede estar libre de, de, de fumar y es la, la mejor decisión que he tomado en mi vida bueno, una de varias, no pero dejar de fumar realmente eh, ha sido beneficioso para mi cuerpo para mi, para mi salud, para mi mi economía, realmente se siente bien el poder saborear la comida, degustarla, poder oler bien los aromas, el perfume, eh, el saber que uno ya no, ya no huele mal, ¿no? y el poder estar eh, en algún sitio sin estar preocupado en si hay unos cigarrillos, poder ver una película y pues, nada, sin, sin ningún cigarrillo, ni, ni estar pensando en ya no tengo cigarrillos, necesito, nada, ¿no? y, y pues bueno, también esto es parte de eh, ayudarse a uno mismo y ayudar a, otra, a otras personas, nos vamos sumando más y, y que si sí se puede, que realmente eh, dejar de fumar es, es lo mejor que, que uno puede, puede hacer y, y sentirse libre, eso es lo que les quiero compartir, realmente espero que les funcione y nada, les mando un abrazo muy grande y cuídense mucho, chao chao.